Como podrán observar usar el modo Dual View no es nada del otro mundo, basta con ir a la aplicación de la cámara, abrirla, ir a la opción de más, aquí vemos un icono que parece como un infinito o un 8 con dos puntitos adentro, lo abrimos y estamos automáticamente en la opción Dual View. Como se darán cuenta aquí tengo dos perspectivas del mismo objeto solamente basta con cambiar el zoom y puedo llegar a hacer zoom hasta de 15x en el mismo objeto o sea un poco más del zoom óptico y si se fijan acá puedo ver la textura del objeto o sea es una cosa bastante espectacular